Ya, yeah, thank you, thank you. A princesa le cayó bien bellota. Bien, y como lo habíamos anunciado antes de la pausa, ya estamos con algunos de los cachorritos que nos están visitando en esta ocasión. En este viernes 16 de agosto, agasajando a cada uno de ellos, estamos de fiesta de cumpleaños, de aniversario, usted también todavía tiene tiempo, aproxímese. Mira, aquí están todos los hermanitos que se están encontrando después de mucho tiempo. Vamos a conocer la historia de cada uno de ellos, pero para que sepan que son dueños responsables también, algunos de ellos nos han traído sus carnetes de vacuna. Vamos a empezar contigo, Rodri, porque sé que estás bastante apurado y que tienes que irte con los bebés. Y entonces, hablemos un poquito acerca de ellos, contemos la historia, porque ellos son rescatados y ahora están eh, listos para encontrar una nueva familia, ¿verdad? Sí, muchísimas Bienvenido. gracias. Bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Antes que nada. Muy y bienvenidos a todos también. Gracias. gracias. Muchísimas gracias, Laura. Sí, nosotros somos del Centro de Rescate Animalaica. Animal eh, Aquí tenemos a dos de nuestros eh, perritos que han sido ella adoptados. Ella es Pelusa. Ella es Pelusa, ella es eh, Sasha ahora, uh -huh. y tenemos Uy. todavía eh, 40 perritos en el refugio listos para adopción responsable, y eh, bueno, están 109 perritos Uy. bajo nuestro... Okay. bajo nuestro cuidado, ¿no? Entonces, nosotros los rescatamos, los rehabilitamos, esterilizamos y damos en adopción. Ajá. Ese es el, el... Buscamos familias responsables, encontramos el tipo de familia que sea adecuado para cada perrito, porque no, no todos los perritos son para, para todos, claro. energía de otros, ¿no? Así que es eso. Y bueno, ahora en laica vamos a festejar este domingo a los perritos. Al eh, domingo. El domingo ya. estamos haciendo un open house. Entonces, todos los que quieran venir van a poder venir a Laika, sacar a los perritos, vamos a tener una cabina de besos, oh. así que van a poder recibir... Besos y abrazos. Besos y abrazos, este, algunas cositas para vender, para que la gente pueda, pueda apoyar un poco laica Laika. ¿no? Uh -huh. eh, en este momento, como les decía, tenemos 109 perritos que estamos en nuestro control y estamos con comida para 5 días, así que también necesitamos apoyo. Pero hoy día estamos eh, dando en adopción a todos los perritos que que gente responsable quiera dar. ¿No? Exactamente, y bueno, y el Centro de, de Rescate de Animal Laica sí que tiene bastantes animalitos, es un proyecto que fue de la familia y que ahora bueno, ya cuentan cada vez con más de estos animalitos, sin embargo, han logrado encontrar buenos hogares, como por ejemplo los que tenemos aquí, que ahora los vamos a conocer pero eh, también lo habíamos dicho junto al gerente de Pet Shop que queremos hacer una entrega, un reconocimiento a todas aquellas personas no solamente que hacen este tipo de labor, sino que también eh, tienen este buen corazón para poder cuidarlos, así que por favor, si ¿sí le podemos hacer la entrega, ahí está. Claro. Es que estaba ocupado con uno de los bebés. Wow. Eh, quiere cariño, quiere atención, así que por favor, ¡ay! Por aquí, por aquí, ¿no bien. ¿Ya? ¿Sí le podría hacer, por favor, la claro, entrega. Claro, le hago la entrega al señor. Y, y bueno, más gracias. que todo, este, felicitarlo por esta noble labor que hace, uh, por los peluritos Y esperemos más o menos que podamos ayudarlo también, ¿no? Claro eh, con sí. algún tipo de donación también. Eh, al refugio y esperamos también visitarlo y conocer también personalmente el refugio mi persona y como todos los que trabajamos en la tienda todos son muy bienvenidos estamos en Peña Sur, en, en Altoipavi así que cuando quieran pueden venir a visitar claro ¿Y bueno y muchísimas gracias por... bueno más bien gracias a usted por la noble labor que tiene y por sacarse un tiempito para nuestros peluritos, ¿no? Que es lo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rodri. Ahora vamos a conocer a los que fueron adoptados de Laika. Hola. ¿Cómo está? Aquí ¿Qué tal? Está. Buenas tardes. Está reconociendo a su hermana. Ella ¿Qué? es pelusa. La hemos adoptado el 10 de, de agosto. ¿De Preciendo qué tal? Más. Ajá. Y no es muy cariñosa, muy tranquila. ¿Cómo se adaptó? Porque con a veces mucho es amor, ¿no? se, les da, se les da mucho cariño, mucha atención. Que eso es lo más importante, eso es lo, eso es lo primordial, digamos, para cuando ellos llegan a una casa que recién está conociendo. Entonces ha jugado, recién está jugando, recién se está habituando a la, a la familia. Pero está muy tranquila. Ah, y por aquí, ¿la quieres? ¿Es tu bebé? ¿Es tu nueva cachorrita? ¿Es tu mascota? ¿La vas eh. a cuidar como como tu familia, como tu hermana? Sí ¿Sí? ¿Juegas con ella? Eh, a veces sí y a veces no cuando se divierte ¿Y se está acostumbrando? Sí, sí. rápido se acostumbra ¿Y la sacas a pasear? Mm, Más no. o menos no. ¿La vas a sacar a pasear? Mm, ya ¿Sí? <risa> es ah, un vale. compromiso entonces, dale un beso Es linda Ay, oh, hermosa también a ellos, por favor. Claro. Porque son claro que adoptantes sí. responsables. Para que le dé comida Ahí, a pelucita. Gracias. Ahí está, creo que ya debe comer, está emocionada. Y por este lado también, tú la adoptaste de Laika. Claro ¿cierto? que sí, sí. La adopté igual el día, el día sábado. ¿Cómo eh, se llama? Shasha. Shasha. El sábado también. Sí. ¿Y se acostumbró a ti, a tu casa? Eh, bueno, los primeros dos días fueron difíciles porque no estaba muy acostumbrada, era muy tímida, tenía mucho miedo obviamente y entonces todo el fin de semana estaba conmigo la cuidaba con mucho amor y, y con mucho cuidado entonces muchas gracias Rodi, entonces... te, te agradezco que te vaya muy bien Muchísimas vamos a estar gracias. también el fin de semana Chao, hermosa hija y bueno esperemos que consigan buenos hogares como por ejemplo ellos dos que, que son un que ejemplo sí. tenemos 40 para la ah. opción así que 19. Gracias Nos esperamos en la ICA. muchísimas gracias por la invitación Gracias Gracias. Rodri, gracias, gracias. gracias. Sí, Perdón, ahora sí, a ella también entonces la adoptaste este fin de semana, es sí, de la ICA también de y de se ICA? acostumbró Sí, se acostumbró, fue a principio muy difícil pero se pudo da, Todo se puede, nada es imposible <risa> y, y a tu casa también se acostumbró, la sacas a pasear, sí, la saca, está tranquila, la saca, tiene las vacunas Claro, tiene todas las vacunas, fuimos estas semanas a la vacunar tengo cinco perritos más ah. que juega con ellos. Ah, y entonces o sea que ya tienes otros perritos. Sí. ¿Y se adaptaron? Se adaptaron. ¿Sí? Al principio era media que gruñona, ah, pero después le, le hice jugar con los demás y se llevó bien. Y se acostumbró. Ay, los dos tan tiernas. Sí. Es bien mi madre. Con su vestidito tan hermoso, igual su pelusa. <risa> Estás preciosa con ese vestidito. Ay, ellos también. Claro. Por favor. Claro que sí. Aquí el reconocimiento, el presente, bueno, por ser buena adoptante y esperemos que sigas así y que adoptes otro. Bien, muchas gracias. <ríe> Muy bien, y por este lado estamos. Hola Sofi. ¿Cómo tal? estás? ¿Qué tal, Lore? Hola. ¿Qué Bienvenida. Tal? Gracias. también, adoptada. Sí, adoptada. Ah, la tengo. La conozco desde chiquita, pero yo la adopté ya cuando tenía ocho meses, más o menos, porque ya re recién puse, pude disponer de espacio, ¿no? Que es algo ah, importante. Que se necesita. Sí. ¿Y ahora cuánto tiempo ya tiene? ¿Y, y cuánto tiempo está contigo ya? Aproximadamente está conmigo ya cinco meses. ¿A cinco, cinco meses? Cinco meses, y debe tener un año y dos meses, algo así. Como estaba en la calle, no se sabe bien la edad, ¿no? Exactamente, pero ya está esterilizada, vacunada. Eso es lo importante, sí. ¿no? Pues, se la ve tranquila, juguetona, destroza las cosas? No, las cosas no, pero a veces con el jardín me hace travesuras. Sí. Bueno, normal como todo perrito y eso es porque está contenta y feliz. ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No quieres otro? no Gracias, por ahora creo que no No, bueno, pero se adaptó bien Se la sí. ve muy bien, tiene carita de feliz Muy, muy bien sí A ella claro, también, también, porque es una adoptante Muchas responsable gracias. Muchas gracias gracias también incentivando, la, la adopción responsable Exactamente, eso es lo más importante Mira. Y, y no, no solamente Usted tiene que adoptar un perrito que sea de raza Un perrito que sea grande Porque todos tienen mucho amor para dar Y todos van a mover la cola Y si es un perrito chapicito, usted está dando una oportunidad A estos animalitos de la calle y sobre todo a los rescatistas, a que puedan seguir rescatando y encontrando hogares y adoptantes responsables, como por ejemplo los que tenemos ahora en estudio. Sofi me voy a ir por Muchas allá, gracias. porque también quienes pertenecen a la familia de Avia y a la televisión también aman a los perritos y sí, tienen, sí, ya sí, han sí, adoptado. Sí, por ejemplo, yo sé la historia de ella, ella ha sido rescatada y ahora rescatada, está contigo. Había sufrido maltratos, muy pequeñita, sí. la... Me enamoró desde que me la trajiste, desde que me la trajeron. Y yo te la claro, porque tú fuiste una de las responsables directas de que princesa llegara a nuestras manos y no solo yo, sino incluso mis compañeros, mis amigos, la gran familia que tengo de prensa sí. latina, que deben estarla viendo porque ella es muy coqueta y es parte ya de la familia. Sí, la sí, sí, sí, sí, sí. Y además es muy atrevida. Eh, juega con todo, se da a querer por todos. Y lo más importante que tiene muy tranquila, sí. muy noble. Sí. Julio, te voy a... Sí. Esto. Ahí lo toma, tómalo y puedes mostrarlo. Exacto. A ver si Cuidado, me va a aquí, te... por favor. Porque también es importante, eh, ahora vamos a ir a una pequeña pausa, sí. Eric Eriquiña, un, un segundito, <risa> pero eh, es importante también mostrar que aquí, por ejemplo, tiene su están todos los documentos de vacunación, de, de, vacuna. el carnet de salud de su clínica. Exacto. Ella tiene su doctora, la doctora de la, de la Peña. Peña. Sí, y está. que ella cada vez todo. que vea a su doctora enseguida aquí, se arrebata aquí. también sí. su certificado de esterilización Exacto, todo eh, aquí. tiene todas las vacunas, las dosis de la antirrábica mm -hmm. de cada año ya tiene dos añitos y medio y también tiene la octavalente eh, actualizada también ah, perfecto. Eh, desparasitada bueno, ella realmente la cuidan tanto todos mis compañeros y es amigos la princesa que, de la casa. que es la princesa ah, de la casa es arruina. una prin, princesa andina a él también, por favor. Eh, bueno, claro por ser sí. un adoptante responsable. Aquí está, realmente. Pónmela aquí, por todas, favor. Todas, todas las Porque vacunas. Ahora sí la suelto. Así que, bueno, aquí está. Permítame hacer una breve pausa. Al regresar vamos a seguir conociendo uh -huh. las historias de cada uno de estos animalitos. Además, están llegando al estudio todavía para poder conocer un poco las historias, presentar, mostrar las vacunas y darles este, este reconocimiento. Pausa y ya regresamos. Aguárdenos. Ahí estamos con el gordo, que él es el perrito comunitario de la zona que le estábamos eh, anunciando hace unos instantes y ahora estaremos conociendo un poco acerca de su historia. Pero antes, permítanme también, como lo había anunciado antes de la pausa, tenemos eh, miembros que son eh, parte de la familia de Avia Yala Televisión eh, que están también con nosotros el día a día y que también son amantes de los animalitos y han adoptado estas mascotas. Karen Ciña, son tus dos hijos. Así es, mis dos hijos. Pues eh, primero, gracias, Erika, por acompañarme también y ayudarme con los pequeños. Eh, es una muestra... De... En este caso, ¿no? Mandira es adquirido obviamente por él, porque es de raza. Eh, pero también esta es una muestra de que podemos darles un hermanito, en el caso de Mauricio, que se ha adoptado. Desde el momento en el que vi su fotografía, ¿recuerdas? Me la enviaste tú, Lore. Pues realmente me enamoré de Mauricio. Eh, fue un poquito difícil rehabilitarlo porque no sabía que tenía la patita fracturada, la, todavía le quedó así, la patita chueca a la, la derecha. Eh, su chiquito también fue un poquito complicado rehabilitar, pero pues está feliz, sé que es, muy, es un perro feliz, es una mascota contenta porque tiene a su hermana y tiene a su madre, <ríe> que los adora. Y, que, y su tía. Y su tía también, <risa> así es sí. la tía Lore, y pues es eh, lo que les decía, ¿no? Todos soñábamos con tener tal vez cierta uh, mascota en Exacto. tamaño, en color, en absolutamente todo, pero ellos necesitan también compañía. Exacto. Y por qué no darles una compañía que... Eh, merecen y que necesitan un hogar, ¿no? Que van a estar en la calle, que han sido maltratados, muchas veces pasan por tres, cuatro hogares, Lore, y es impresionante porque eso les queda de manera psicológica a ellos. Un y tenemos sí, tenemos que pensar en eso y obviamente va a tomar su tiempo, ¿no? Que ellos se adapten al lugar, a la nueva familia, pero. Pero Feliz. está claro que con cariño, con amor y con paciencia sí. se pueden llegar a adaptar nuevamente como así todos los es. que hemos tenido. Además, adopción responsable, yo quería destacar también, aquí están los carné de vacunas para que usted también sepa que una adopción responsable es mantenerlos vacunados, desparasitados, esterilizados, castrados, también por la salud de estos animalitos. Los perros no tienen que estar en las calles, si es que van a tener un dueño tienen un hogar, tienen que estar de la puerta para adentro y tratarlos así como se merecen, que están con sus chompitas, con sus anguritos, están hermosos. Hola, bebé. Muchas gracias carenciña por gracias haberlos traído. También por favor, porque esa adopción es adopción responsable. Y bueno, aquí lo estamos mostrando en vivo, en gracias. Lado Verde. Muchísimas gracias Karenciña. Erika también. Ahora vamos a mostrar igual las fotografías de todos los perritos que nos han estado enviando. Gracias. Gracias, Amos. Gracias, Lare. Y gran ejemplo, de verdad. Gracias, Muchísimas gracias. Gracias, gracias Mandira. <ríe> y aquí está el gordo. Aquí está el gordo, este es el perrito comunitario que toda la zona lo ama, ya estuvo, bueno, ya lo castraron, como pueden ver también ahí tiene partecita todavía de la cicatriz, está vacunado, está desparasitado, él es un amor, como pueden observar, sí es grande y a veces, muchas veces las personas dicen, ay no es grande, me da miedo, me puede llegar a morder, pero no, está al lado de un niño también y como pueden observar, él es un, un perro súper cariñoso, ¿no?, ¿Usted también lo cuida? Porque toda la zona uh -huh. lo alimenta. Eh, sí, sí. La verdad es que toda la zona de obraje lo alimentamos, lo queremos, porque es un perrito tan lindo, lleno de amor. Entonces, bueno, día a día la gente está viéndolo. Lo, lo triste es en la noche, sí, porque en la noche es, tiene las casitas, sí, pero él se queda en la calle. Quiere eh, 12, 1 a la noche, de la... 12, 1 a la mañana está ahí en, el, en la calle. Entonces, eso es lo que a mí me da pena. Él lo que quiere es eso, es cariño. Eso, eso quiere. quiere cariño. Bueno, y ahora, eh, igual en la veterinaria tiene no su camita, tiene claro, todo. Claro, ¿eh? sí. Muy querido, tiene, es muy querido. Se le ha querido. colocado una casita también. Dos casitas se le ha Ah, dos, dos, sí, no dos. sabía. O sea, puede una elegir. en la calle de fin de semana y de semana. Sí, una enorme. Chega a venir Hernando Cines. Ah, claro, es una, enorme, sí. una uh -huh. de vacación. Una ¿no? de vacación. Una más rústica y la más bonita legua. Ah, ah claro, exacto. Está, sí. está bien cuidado. Sí. Y él, el que se nos fue ah, por allá. Él es mi perrito. Ah, él es tuyo. Sí, él es tuyo. ¿También está adoptado? Sí. ¿De la calle recogido? Me lo regalaron. Ah. Me lo regalaron porque eran muchos hermanitos, entonces él yo me lo agarré. Ah, y se queda ahí contigo, Sí, que no eso se no, va. No, no se va. Y es muy amigo del gordo. Ah, sí. Ay, es tan tierno. ¿Cuántos años tiene él? él? tiene cinco años. Cinco, ya lo tienes tú, cinco años. Cinco años lo ¿no? tengo, sí. Y también está vacunado. Está todo, vacunado, todo sí, sí, sí. Es responsabilidad de uno. Claro, ¿no? Por y es eso mejor, ¿no? Es mejor, Tenerlos mejor, vacunados, es sí, más sí. sano. Es más sano. Bueno, también un reconocimiento este presente porque, bueno, adoptó a este a este cachorrito que sí es de, de su familia, él también es de su familia, pero sí, él decidió sí. ser comunitario. Decidió. Pero ella se ocupa de cuidarlo. De sí. la alimentación entre varios aspectos. Pero claro, se podría decir que son perros de distinta raza, pero son hermanos. Son sí, hermanos. ¿todos, todos son hermanos. hermanos. Los que están sí. aquí, los de Carenciña también, los de Julio, sí. Rodrigo, todos son hermanos, sí. los míos, los tuyos. Sí. Sí. Sí. Todos. ¿Hay un, claro, el reconocimiento, claro que sí. por favor. Daré uno a él. Al gordo. Ahí está. Para y el gordo. Una. Muchas gracias. Ah, gracias. no, ahí Muchas está. Este, ya quiere comer. Ah. Listo. Olió la comida. Y se dio la y, vuelta. Y, Gordo. Sí, <risa> y ella también quiere. Pero es tan lindo este animalito. Yo no sé. Todo el mundo lo ama. Todo el mundo lo ama. Porque él solo quiere amor, nada más. Exacto. Quiero agradecerles a todos, a cada uno de los que han venido, que ya han salido del estudio, porque eh, realmente estábamos con muchos perritos. También te quiero agradecer a ti por eh, estar presente en este momento sí. en Lado Verde, en Aviala, la Televisión, por este reconocimiento que se les ha dado. Y como usted puede observar, y como lo habíamos dicho, no son solamente a estos animalitos que tienen dueño, sino también a estos animalitos que están en las calles, que nosotros nos tenemos que ocupar para poder alimentarlos, cuidarlos, entre varios aspectos, y de esta manera concientizar a la gente a que ya no los abandone, que sean más responsables. Nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias. No, más bien gracias a Hasta usted por la invitación. Próxima. Y esperamos volverla a visitar. Claro que sí. Con gusto, cuando quieran. Muchísimas gracias y sigamos cuidando al gordo. Gracias. Sí, gracias. Bien, nos queremos despedir, pero con fotografías que nos han estado enviando al Cuéntame al 720 50 12 22 en el transcurso de toda esta jornada, este 16 de agosto, que se recuerda a San Roque agasajando a nuestros animalitos. Ahí tenemos la fotografía, por ejemplo, este cachorrito que responde al nombre de Simba, su dueño eh, se llama Miguel eh, Bobua Espinosa, quien también eh, se ocupa de cuidarlo. Y lo adoptó cuando él tenía aproximadamente sí. dos ah, meses de edad, como usted ve, es un perrito muy feliz, que también cuenta con todas las vacunas correspondientes. Nos han estado enviando cada una de estas fotografías, ahí también tenemos una foto donde nos dice que este es un angelito que ha llegado hasta su hogar para poder bendecir y ya también forma parte de su familia. Tenemos varias fotografías que nos han estado enviando en el transcurso de esta jornada. Ahí nuevamente lo tenemos a Simba también durmiendo y cuidando. Al lado está de eh, la niña, aquí también tenemos a Coquito que es dos meses eh, tiene este cachorrito. Ahí está con el niño que es muy amado este animalito y el niño por supuesto también le da todo el cariño. A Coquito de dos meses de edad esta fotografía también nos han enviado en el transcurso de esta jornada El Cuéntame. Son dos pastores alemanes que por supuesto están en un hogar responsable, como lo habíamos dicho, y que cuentan con todas las vacunas al día. Son perros que están muy felices. Seguimos revisando, teniendo las fotografías, nuevamente lo vemos a Simba, son varias fotos que tenemos de él con su muñequito. Ahí también tenemos a otro cachorrito pequeñito que está incluso arriba de un sillón porque también forma parte de la familia tenemos a otro de estos animalitos en su casa, en su hogar, este que ha sido adoptado, está disfrutando ahí del sol y del jardín. Cada una de estas fotos, este animalito también que ha sido adoptado, nos han enviado todas estas fotos al Cuéntame, al 720 50 12 -22. Como usted está observando, la población en el transcurso de esta jornada nos ha ido enviando estas fotografías de los animalitos que son parte de su familia. Él nos ha dado esta fotografía, nos han enviado y nos indican que ya está 15 años junto a... ...a esta familia. Tiene 15 años este animalito. Aquí estamos observando... ...es una camada de recién nacidos... ...también de una persona que recogió a su mamá... ...y nacieron estos cachorritos. Todos estos animalitos que usted está observando... ...en esta fotografía son de una sola persona... ...que recoge a los animalitos de la calle... ...y también estamos viendo a dos... ...que han sido adoptados, son hermanitos... ...están jugándose los besanos... ...muy felices y la gente ha querido mostrar... Las fotos de sus mascotas, que son parte de la familia. Aquí tenemos dos pastores alemanes, un cooker, que también están todos juntos. Aquí, por ejemplo, tenemos a estos cachorritos, que son estos golden, los cuales eh, tienen también un hogar, un hogar responsable. Bien, y también para que lo tome en cuenta, nos han enviado el 720 5222 esta reunión de APLAB, que es Amor por los Animales Bolivia, reunión para los nuevos voluntarios que se estará desarrollando el 20 de agosto en Sopocachi, en el edificio Banco FIE. Esto eh, para que usted también lo pueda tomar en cuenta, pueda asistir a partir de las 19.30 si es que usted quiere formar parte de APLAB, si es que le gustan los animalitos y quiere realizar esta labor que es, es tan tierna, que es una labor tan loable. Agradecemos a cada una de las personas que nos han estado acompañando en esta ocasión. También agradecemos a Peter Shop, Pepe Mosca, que nos ha acompañado, que ha entregado estos presentes a cada una de estas personas que han adoptado estos seres vivos, estos animalitos, los cuales han estado. Durante varios meses, años incluso en las calles, ya ahora han sido rehabilitados y ya cuentan con una nueva familia. También agradecemos a Pepe Mosca por alimentar a los animalitos de la calle, como por ejemplo a Gordo, que usted lo ha visto. Y si es que usted tal vez está pensando en tener... Un nuevo miembro en su familia que sea de cuatro patas, pues tiene que pensarlo dos veces antes de adoptarlo porque esto conlleva muchísima responsabilidad, cariño y amor que estos seres vivos necesitan. Ya lo sabe. Usted también puede colaborar de cierta manera, póngase la mano al corazón. Estos son seres que realmente sienten. No los haga sufrir y no los maltrate. Adopte pero con responsabilidad y no compre. Le ponemos el punto final, como siempre ha sido un gusto poder acompañarlos. El reencuentro será... El